Tengo que contarles esto. Es que hay muy poca luz, pero no importa estoy muy emocionado. Porque yo me, yo me usualmente me, me, me emociono por, por tres cosas. En este caso, en este caso, una, pues yo me emociono por cualquier cosa. Dos, me emociono por si acaso. Y tres, me emociono porque, ¿sabes qué? Los personajes de acá al lado y de acá al lado están hablando. Y, la gente, y las chicas, las azafatas también y tales. Y yo estaba mucho tiempo en Asia, entonces como que los lenguajes, los idiomas de la zona tienen un, una forma, ¿sí? Pero ahora, este lenguaje era muy diferente y yo, pero que están hablando? ¿eso qué es? Es como entre una cosa mezclada entre que a veces pareciera español por poquitos o portugués, pero no es. Y ya no me mandó a oye, ¿y tú, ¿y tú qué idioma hablas? Y me dice, turco. Y yo, oh, qué interesante, qué interesante. Ah, pues a mí me arran de arranque el idioma me emociona, así. Pero la segunda motivo porque estoy emocionado <risa> y me siento como niño chiquito es porque yo hace muchas aerolíneas que vengo viajando en aerolíneas de bajo costo, las más baratas que encuentro. Quien hace muchas, o sea, para tramos cortos sobre todo, no, tramos continentales y en esas no te dan nada, nada, nada, nada. Y en esta, si ¿sí ven este ojo, ven este ojo de acá. Bueno, este vuelo me costó este ojo de la cara. ¿Sí? Entonces, ¿cómo salió tan caro? Y dije, ¡ah, la mierda! Pero ya cuando estás arriba, pues como que lo disfrutas. Porque para empezar, me tocó el asiento con las piernas libres, o sea, el asiento de emergencia. De ahí ya, chévere. Ya extrañaba el, el entretenimiento y las pantallas que te ponen en, en los aviones. Como por ejemplo acá, podemos ver. ¿Ves? Las pantallitas de, para ver películas. No, en esos no hay. Y sabes qué? nos dan un montón de cositas. Mira, como en esos no te dan ni agua. <ríe> aquí me dan audífonos. Así para poner. Así mira. Muy chévere, ¿ves? Hace tiempo que no, no me dan cositas en los, en los vuelos. <ríe> y me dan eso. Y encima. Menú. Menú para escoger. ¿Qué tal? Menú, ¿sí ven? A la carte. A la carte. Y de pronto me dieron esta estuche, mira, qué, ¿Qué es? Viene un bálsamo para los labios. O sea, para humectar los labios. Viene esto que es. esperen ya les digo. Unas medias, unas medias. Y unas medias con cositas así. antideslizantes. Ah, qué chimba. Pantuflas, vea, pantuflas. Pantufla 1, pantufla 2 para los que tienen dos pies. Vea, pantuflas. Cosito para dormir, chimis. Cepillo de dientes, dientes. Cositos para taparse los oídos, para el ruido. Oye, bueno, ¿y la, y la cartuchera. ¿Será que eso hay que devolverlo? <risa> me encanta, me siento como si la primera oh. vez que volví hace mil años a. Sabes que no hay nada mejor que ser novato, no hay nada más divertido cuando las cosas son por primera vez y también la cuota de ingenuidad como que se... No, como bueno. sí, de novata es muy, muy importante. La capacidad de sorprenderse, la verdad que ahora la valoro tanto y la vine descubriendo cada vez que en un lugar me demoraba una semana, dos semanas a medida que ya va corriendo el tiempo, el segundo día tú, uno empieza... el primer día te sorprenden las cosas. Y de una, es que el segundo día ya te sorprende menos, y menos, y menos, y menos. Y la capacidad de sorprendimiento del cerebro pff, la reduce. Y, y a pesar de que ves cosas que igual en tu país no existen ya, no te sorprende nada. Ya. Entonces toca migrar rapidito a ese lugar porque está durmiéndose el niño que uno lleva dentro. Entonces, estoy muy contento, más que por el regalo y todas las tonterías que nos me, dieron aquí para que nos pongamos mientras dormimos. Mientras paseamos. Es que son 12 horas de vuelo, 12 horas. Es un vuelo largo Lo que más me antes es esto. Disfrutar de que es, esté activado El modo de capacidad de sorprenderse Y deseo que a ti también te pase Que tu capacidad de sorprenderte Se ponga en modo activo Con cualquier tontería que vaya Se siente como vivo uno ¿ves? Vivo, vivo Nos vemos